Bueno, la rochichería nos ha obsequiado aquí con un aperitivito para que no nos desmayemos con esta galón y tanto trabajo. Nosotros que somos mujeres también, bueno, y los hombres hoy día también, que yo quiero mencionar a todos, que no se quede ninguno atrás, porque es verdad que trabajamos todos y hemos complicado luego llegar a la casa y preparar, tener un minuto los días, todos los días, ¿verdad, Marta? Nosotros sabemos de eso mucho, que desde pequeñito, con los niños pequeñitos, tener que ir a trabajar y luego tener que volver a preparar una comida, es complicado, ¿no, Marta? Pues nos viene muy bien este tipo de negocios que nos facilitan todo eso, porque llega cansadísima. ¿Qué ganas tiene uno de ponerse a hacer nada cuando viene de trabajar? ¿Habiendo? La rotissería... Por ejemplo, bien. como es ahora la rosticería en Marbella, de Pero reciente apertura... Esa, ¿no? Eva, mira, esto de espinaca, que la espinaca es muy buena, tiene muchas propiedades, hace la comida tan sana. Y, esto, y bueno, y trabaja, por ejemplo, esto embutido. ...y los quesos, productos español, español... ...que ha apostado Javier por los españoles, fíjate... ...pues sí, encanta, tanto... la verdad que ahora nos vamos a poner morada... ...vamos a comer de maravilla... ...morada y espinacada nos vamos a poner... ...bueno yo creo que vamos a hacer una pausa... ...vamos a ir a publicidad... ...y vamos a volver enseguida... ...con la reina, la dama, Pichu que nos trae aquí... ...a estas niñas tan guapas... ...ya están esperando, vamos... ...vamos a dejarle espacio Marta... Comida saludable, vegetariana sin gluten, bio y ahora para llevar. Marbella.com, El nuevo espacio gastronómico de comida para llevar en Marbella Muy fácil, entras en la web Marbella.com. Seleccionas entre nuestros platos antipastos primeros o una exquisita selección de los mejores quesos Haces tu pedido y mientras llegas lo cocinamos y lo recoges todo recién hecho. Marbella.com. Ramón Gómez de la Serna 13. Con los mejores y más frescos ingredientes. Cocinamos por ti, la Rostichería Marbella.com.